Cada jornada, Rudicel Pérez Rivero interactúa con sus electores para conocer estados de ánimo, inquietudes y necesidades, porque hoy su compromiso fundamental es con la patria y con el pueblo al que representa. En primer lugar, es un, es un privilegio ya que ser escogido entre 108 delegados, eso es, es un compromiso que tengo ahora con, con mi pueblo, con los otros compañeros que me eligieron para representar este municipio, la provincia y el país porque cuando uno va a un eh, eh, diputado no defiende solamente eh, los problemas de, de su territorio defiende los problemas que, que existen en el país De delegado de circunscripción a candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio Granmense de Manzanillo sabe que su condición de servidor público demanda ahora de mayor responsabilidad y entrega Lo que más me gratifica es eh, a la hora de que viene un elector y me plantea un. tiene un me hace un planteamiento, eh, cómo yo le doy tratamiento. Y, y me satisface eh, saber que lo puedo ayudar, y si le puedo dar su respuesta, la respuesta que él desea, en, en el menor tiempo posible, eh, eh, es, un, eh, es, un, es un honor, porque estoy ayudando a, a uno de mis vecinos. Y las relaciones. Eh, llevarlo junto con mi trabajo se hace un poco complicado porque yo salgo de aquí a las 6 de la mañana llego de aquí a la, casi a las 5 de la tarde y prácticamente no tengo el tiempo de, de andar por la circuncisión pero tengo que siempre hay que buscar el, el momento el momento para darle la vuelta a los vecinos a la, la circuncisión y aprovecho prácticamente los fines de semana que es lo, lo, los días que más libre tengo y aparte tres cosas al mismo prácticamente al mismo tiempo lleva dedicación. Dedicación porque es el trabajo, es atender a la comunidad y atender a la familia. Prácticamente el tiempo que tengo por la tarde cuando llego es saber ir a las reuniones de la, mi niña, cuando la tengo en la escuela pedagógica, tratar de que se esfuerce, que estudie, que estudie para que se haga una profesional y se haga alguien en la vida. El candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el profesor de geografía del Centro Mixto Emilio Lastras Figueredo y el padre ejemplar, con solo 38 años de edad, asume nuevos derroteros que hacen más compleja su vida cotidiana, pero le acompaña la satisfacción de hacer por ese pueblo que espera lo mejor de sí y la confianza de que una Cuba mejor es posible. Pedro Zamora y Agnia Pacheco Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.